siempre a todas las noticias importantes de nuestro portal Telenor y de nuestro Instagram a través de eh, telenor.com.de y recuerden también seguirnos en nuestro Facebook también por el canal de YouTube. Vamos a seguir con las siguientes informaciones y el actor Kevin Hart que sufrió un grave accidente eh, en la madrugada del domingo. Está de, eh, todavía no se sabe si tiene una, está delicado o no, solamente se informó a través de los medios de norte, norteamericanos que chocó contra una zanja en California. Esperamos que el actor que nos hace reír con todas sus películas se encuentre mejor y esa es una de las noticias de las más importantes a nivel mundial. Eh, vamos, no sé si vamos a poner una foto de Kevin Hart, de la que envía para producción. bueno Y lo otro más comentado del fin de semana fue la renuncia del precandidato del PLD, Reinaldo Pared Pérez, donde hizo su, su rueda de prensa donde dice que hay una des, hay deslealtad, hay una candidatura desleal que no, no se siente cómodo en, en la manera que se está llevando el proceso en el interno del PLD y por eso fue retirada, ya hay el segundo candidato que retira su candidatura, eh, a pesar de que ayer Domínguez Brito hizo un acto donde invitaba a Leonel Fernández a un debate donde el podio se veía totalmente vacío, que sigue con su campaña. Y las cosas en el PLD sigue estando muy fuerte. Reinaldo ya declinó de sus aspiraciones, no se sabe si más candidatos durante la semana harán lo mismo, pero el PLD todavía tiene una caja de sorpresas que no se sabe qué va a pasar. Y con la última información, y es que se rumora que el César al Abusador ya tiene un acuerdo con la DEA, que prontamente se va a entregar, que muy pronto va a ser su entrega, que ya terminó de negociar los puntos eh, con las autoridades norteamericanas para poder entregarse e ir de, y, y solicitar ya. Eh, la, la extradición que le corresponde a él para ir a Estados Unidos y que le hagan una protección a su familia. Supongo que también algunos bienes que van a estar protegidos en ese acuerdo que tiene, pero el Ministerio Público que se le preguntó sobre el acuerdo, lo que dice es que por razones de seguridad no pueden dar informaciones. Eso quiere decir que es posible que rumor que anda corriendo en las redes sociales sobre que ya Estados Unidos y César Abusador tienen un acuerdo para el entregarse es cierto, ya que el mismo Ministerio Público ni lo afirmó ni lo negó. Así que las personas síganos en nuestro portal tenero.com.de Recuerden seguirnos en Instagram, recuerden también seguirnos en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Facebook. Así que seguimos más con el toque del mediodía.